Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes, lo in iniciamos en la presencia de Dios. Quiero invitarlos para que nuestra primer, nuestro primer pensamiento al iniciar nuestra jornada sea dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos confía. Es festivo también por la independencia cartagena. La oportunidad tal vez de algunos de descansar, de estar en casa, otros tal vez tendrán que ir a su trabajo cotidiano. Le damos gracias a Dios, bendecimos y glorificamos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron qué pasa a Jesús. Entonces gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí". Jesús se paró y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es la petición que hoy hace este hombre a Jesús. Y es la petición que hoy todos presentamos a nuestro Señor. Ten compasión de nosotros. Somos pecadores, estamos enfermos. Tenemos tantas dificultades, Señor. Ten compasión de nosotros. Danos la fuerza, Señor, para acercarnos más a ti. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los guardias. Feliz lunes.